Bueno, la huelga la valoro como todo un fracaso. Aquí está más del 70% del comercio y el transporte en la calle. Estamos trabajando para mantener la seguridad ciudadana. Los negocios están abiertos. Como ustedes pueden ver, yo estoy aquí desde las 7 de la mañana. Tenemos rendición de cuenta hoy, donde todo el mundo va para la rendición. Y estamos trabajando 24-7 y esta es quizá una de las primeras huelgas donde el comercio y el empresariado ya ha dicho no a la huelga por eso estamos apoyando de que no vamos a apoyar la huelga apoyando al comercio y al empresariado que por primera vez se han enfrentado a decirle no a la huelga porque eso es lo único que trae retroceso y nosotros queremos que nuestra economía siga dinamizándose como lo está haciendo hasta ahora donde ya San Francisco de Macorís tiene otra cara, ha dado un cambio y nada, el organismo competente para mantener la paz y la tranquilidad de San Francisco de Macorís es la Policía Nacional. Estamos en la calle y el deber es de ellos protegernos a nosotros. Y seguiremos trabajando y no nos cansaremos de trabajar. Nuestro presidente es un hombre totalmente democrático, donde quiere lo mejor para nuestro país y especialmente para San Francisco de Macorís. Que desde que tomó posición lo primero que dijo fue, Macorís está feo, tengo que cambiarle la cara. Lo ha hecho y lo ha demostrado. Ha venido más de ocho veces a San Francisco de Macorís. Y próximamente vendrá a inaugurar la Cañada Grande y el puente de Ugamba. Y más luego el hospital, como ya pueden ver, y el hospital La Verga fue desubada, donde ya pueden ver en el nivel que está, que ya el que pase por ahí puede ver cómo está el hospital regional y a qué nivel va, donde vamos a inaugurar la primera etapa en agosto de este año, si Dios lo permite.